¡Parísia va tu Siento tu risa para perder la prisa, el paso del mar donde voy a llegar. Mi cuerpo flaco acostado en tu cabello.